Bienvenidos al módulo de convertidores matriciales. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía de la Universidad Simón Bolívar. A lo largo de este módulo vamos a comprender el principio de funcionamiento de los convertidores matriciales, los cuales se emplean para la conversión de AC a AC. Vamos a estudiar dos topologías clásicas de este tipo de convertidor, como son la topología trifásico-trifásico y trifásico a monofásico, como su nombre lo indica, permite pasar de un sistema trifásico a otro sistema trifásico variable en tensión y en frecuencia, mientras que el segundo permite pasar de un sistema trifásico a un sistema monofásico equivalente. Este módulo está organizado en cuatro temas. En el primero veremos los aspectos generales del proceso de conversión utilizado con los convertidores matrizales, Hablaremos del principio de funcionamiento de estos. Cómo es la matriz de conectividad. Cómo se realiza el proceso de conversión. Hablaremos del convertidor trifásico a monofásico en el tema 3. Y finalmente hablaremos de los tipos de componentes que se emplean para la construcción de los convertidores, de los convertidores matriciales. Y su aplicación en el mundo trifásico. Entonces los invito a continuar con los videos de este módulo que nos permitirán conocer el funcionamiento de los convertidores trifásicos en el proceso de conversión de energía de AC a AC. Gracias por su atención.